senatorial están pidiendo que vayan a vacunarse, aprovechen que hay poca gente ahí, es lo que decía a veces la gente se acumula en un solo lugar, verdad, vayan a la a la, eh, a la ciudad ganadera, vayan al, al, al club de los maestros, aprovechen y comiencen a vacunarse todo el pueblo mayor de 70 años de 70 años hacia arriba, bueno adelante Francis, bien, señores vamos a compartir en este momento eh una información que tenemos y como segundo tema lo estaremos tratando eh, Yerjan y yo y espero que ustedes nos den el feedback. El gobierno habilita 600 centros de vacunación en todo el país. San Francisco de Macorís cuenta con ocho centros que ya se han sumado otros, como es la, eh, lo que se han dicho porque hubo un cambio en la Escuela San Francisco, ¿verdad? El gobierno, el Gabinete de Salud informó la tarde de este lunes que tiene 600 centros de vacunación habilitados en todo el país para continuar con el Plan Nacional de Vacunación, la cual está en proceso de aplicación a los adultos mayores de 70 años y a los docentes de la educación primaria. San Francisco de Macorís, cabecera de la provincia de Duarte, cuenta con la asignación de ocho puestos ubicados en Cancha San Martín, Colegio San Francisco. Bueno, ya dijimos que está en la parroquia el San Francisco. Eh, la Altagracia. Gracia, En la calle Los principal Rieles. De... En Los Rieles, o en la calle principal de, de, Lomae, las castellanas, de La uh -huh. Castellana. Ci eh, Ciudad Ganadera, Club 27 de Febrero, en los, eh, y el de los profesores. Ese está detrás del Club Olimpia, ya en la salida a Atenares. Centro de vacunación del siglo XXI, así como en las instalaciones del club, del club Adames y la Casa Senatorial, ¿verdad? En el resto de la provincia de, ha habilitado cinco centros más en los municipios de Arenoso, Castillo, Las Guaranas, Pimentel y Villarriba. Hasta la fecha, el gobierno ha adquirido 800 818 mil dosis, ¿verdad? Porque dice 818 dosis de vacuna. 8, Sería 818 mil. Porque en principio llegaron 700 de China, habían llegado unas 30 000, luego llegaron creo que unas 29 mil, bueno, eh, más o menos 800 mil. El próximo cargamento llegará el 15 sí. de marzo y será de un millón de dosis, sostuvo la funcionaria. Agregó que el siguiente cargamento. Llegará el 25 de marzo también de un millón. Entonces, entre el 15 y el 25 estaríamos recibiendo dos millones de la vacuna, que no, no especifica la nota eh, de qué procedencia. Porque la que hemos estado consumiendo es de China, China. y de la India. La Sinovac de, de China. ajá, y, y de la India, la AstraZeneca. AstraZeneca de la India. Uh -huh. Que es donde, que, que donde está la mayor producción de... De, de AstraZeneca bueno, motivar a todo el pueblo mayores de 70 años que vaya a vacunarse que aproveche en los diferentes puntos, vaya al que le quede más cerca entiendo, pero si usted va a un lugar y está muy lleno, pues entonces dirige hacia otro, eh, que le quede entonces el segundo más cerca para que pueda aprovechar y vacunarse contra esta terrible enfermedad del COVID-19 que por lo visto y gracias a los esfuerzos de los científicos, está llegando a su parte final, luego de lamentablemente de haber arrebatado la vida a millones de personas en todo el mundo. Tenemos eh, al doctor Bonilla. Ah, bien. En la línea telefónica, el doctor Marcos Bonilla, presidente del Colegio Médico Dominicano en la provincia de Duarte, con quien vamos a conversar eh, sobre esta eh, eh, primera fase, o, o ya la segunda fase de la de vacunación en la República Dominicana y especialmente en la provincia de Duarte. Buenos días, doctor. ¿Sí? Do Buenos días, doctor. Bien. Doctor, eh, su valoración con al respecto... ...de esta fase de vacunación a las personas mayores de 70 años? Bien, correcto. Con, con respecto a la vacunación... ...estamos considerando que la, tanto la población como las autoridades... ...han mostrado un gran apoyo a lo que es el esquema protocolar... ...para la vacunación y para eh, adquirir la población la vacuna entendemos que es un momento un poco fuerte puesto que se está haciendo de, de forma masiva para, para lograr la vacunación lo más rápido posible de la mayor parte de la población o de toda la población en una primera fase donde se tomó al sector salud para ser los primeros en, en recibir esto eh, apreciamos una gran, un gran gran porcentaje de los médicos y del personal salud que acudieron a la vacuna. Ahora, con al incorporar ya la población en sentido general e iniciar con las personas mayores de 60 años, sí. hemos visto algunas cosas con respecto a que la población se desespera y no solamente están asistiendo los mayores de 70 sino otra gran población mucho más joven, eh, buscando de que se le vacune. Por lo que solicitamos que cooperen para que las autoridades pertinentes puedan hacer su trabajo de la forma organizada que están haciendo y así pueda fluir pues, más rápido el eh, en el este sentido general. Correcto. Entonces eh, usted dice que hay personas que... Ha, que ...con menor edad de 70 años... ...que están yendo para que se le coloque la vacuna... Eh, co ...correcto... Están, ...se han acercado a los... ...diferentes puestos de vacunación... Eh, ...buscando que se vacunen... Eh, ...que lo vacunen, entiendes... ...pero esto es todo un protocolo... claro. Espe ...esperen el aviso y el llamado... ...que se las autoridades... ...están haciendo por todos los, los lugares correspondientes... ...correcto... ...doctor, eh, en el caso de los policías que vemos que, que pertenecen a la primera línea y aún no han sido vacunados. ¿A qué se debe y cuál es la posición del presidente? No, no, médico? mira, eso, ese punto yo no lo manejo. Pero recuérdate que el asunto de la policías no es la primera fase del Estado. El con de cuándo le corresponde, eso entra en otra fase. Pero ya es un punto que debe manejar o el ministro del de, de, de, doctor Luis Rosario. lo mira la población en sentido general, los médicos. Sí, pero doctor, no entiende usted que los policías por el riesgo que han tomado, por, por el trabajo que han venido desempeñando durante la pandemia, tratando de que la gente se mantenga en sus casas, debieron ser incluidos en esta fase, incluso ya se habla de, del proceso de vacunación de los maestros como si fuera algo realmente primordial frente a los policías, no Mira, parece eso una especie que de contradicción, eh, con los maestros eh, eh buscando el iniciar la, la docencia de manera presencial, por eso es el apreturamiento de vacunar a los maestros eh, un poquito rápido, no es que eh, no estén en la a, a, a, cercano a, a infectarse sino que es para buscar la yes. rapidez de iniciar la, la, la docencia presencial. Los militares, los policías, sí han estado en una línea de mayor contacto, claro. pero es un protocolo que ellos tienen, tú me entiendes, y que se está tratando de manejarse, y honestamente se está viendo que está fluyendo a una muy buena velocidad lo que es la vacunación de todo claro, el mundo, claro, o sea que... Claro yo me imagino que al final de esta semana o de la otra, ya los militares están, uh, deben iniciar su vacunación. Correcto. Doctor, en, sí. He escuchado por primera vez de un, de un organismo del Estado, y fue en educación, que las presenciales se estarían aperturando en lugares específicos que han mostrado una baja densidad de, inf de infectación lo que parece que salud pública o el gabinete de salud tiene lo que yo siempre he pedido que me indicaran un perfil epidemiológico en el país por región, Correcto. por ciudad, por lugares eso existe, ya lo, ya lo tiene Mira, el perfil epidemiológico en el país siempre ha estado Hablando de la pandemia, del COVID, siempre desde que esto lo emisido en febrero del año pasado, este perfil epidemiológico siempre ha estado y se ha manejado con eh, colores rojo verdes en el mapa y el Ministerio de Salud Pública eh, lo tiene y, y, usted, y cualquier persona que recibe eh, verlo, pues, tiene el derecho de ir allá y solicitarlo y tienen que presentarse, tienen el deber de presentarse Entonces, mira, en lo personal, el asunto de iniciar la docencia presencial, yo no lo veo bien. En este año, yo, mi opinión es que debería ya culminarse de manera virtual, debido a que son muchos factores... Lo que, se, a, ...lo que se introduce en este en este protocolo. Primero, la vacuna debería... los docentes recibir las dos dosis... ...antes de empezar una, la clase presencial. Entonces ya la, la segunda dosis es dentro de un mes... ...aproximadamente, dependiendo de la vacuna... ...que le corresponda, que le, uh -huh. que le suministre. Luego de aquí viene lo que es... Eh, el, la, ...la preparación de los centros donde van a recibir la, la, la docencia los estudiantes. Luego viene lo que es también el periodo de que ya el año se está acabando y ahí los familiares o el gobierno va a tener que hacer una inversión económica en uniformes, útiles escolares que no, se, que no se adquirieron este año. Y entonces van a tener que adquirir y hacer ese gasto para apenas un mes o dos meses. entonces desde ese punto de vista, yo considero que ya deberíamos terminar de manera virtual este año docente. Pero es mi opinión, ¿me entiendes? Sí. Mire, una una una particular fórmula. Lo que pasa con con este proceso, que en ocasiones uno siente que la ese perfil, que usted dice que lo hemos tenido siempre, pero realmente, hasta en la forma que se han planificado los toque de queda y los estados de sección, no plantea eh, de forma excepcional que sea apertura en un lugar de baja propagación, may, debe tener más horario de, de tránsito y no que todo Correcto. el país estuviéramos en la misma situación. Es por eso que lo digo, que no ha sido discriminatorio sino general y pareciera soldiers. que no existe el control de salud pública en ciertos lugares que quizás tengan un solo caso. Sí. Es lo que no, me el, el preocupa. No, es como cuando iniciamos en febrero más que había, teníamos zonas en el país como la Duarte que estaban bloqueadas las entradas, ¿recuerdan? Y matimbaron en otros pueblos no. Es algo similar a lo que tú refieres, pero en apertura. Sí. y estoy totalmente de acuerdo contigo entiendes pero eh, el protocolo de salud pública lo que ha meditado de esa manera okay. lamentablemente no pues gracias doctor sí, ya tiene onda no. bien pues estuvimos conversando con el doctor Marcos Bonilla quien siempre es parte de, de nuestro espacio presidente de la de la seccional de médicos Duarte verdad de la AMD